...en directo, desde Murcia, 280 días seguidos de protestas, 280 días seguidos en que los murcianos de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida, 200 días seguidos en que los murcianos salen a la calle para decir que no quieren que el ave pase por en medio de la ciudad... ...partiendo la ciudad de Murcia en dos... ...que no quieren ...una cantenaria de 25.000 voltios... ...a 80 centímetros de casas, colegios e institutos... ...no quieren el corredor del Mediterráneo... ...por en medio de la ciudad... ...que es un tren de mercancías peligrosas... ...y no quieren... ...este monstruo metálico... ...esta pasarela peatonal... ...y aquí estamos en Murcia con la cuarta edición del programa de Radio Vías Vías Emocionales. Vamos a ver qué está haciendo Cecilio. Le tomo el relevo a Dani. Soy Antonio, por cierto. Bueno, vamos a dar paso a Fini en su sección a pie de vía. Fini. Fuerte aplauso para Fini. Estoy cortando, Filipe. ¿sí? ¿Qué cortando. Bueno, no me ni rollo mismo. Bueno, vamos a ver con Esto sirve para todo. Este Buenas noches, este, Felipe. Vamos Buenas noches a, a todos. Especial, porque ella es una persona muy especial. Muy querida y admirada por todos nosotros. Es la cabeza visible de este movimiento. La cara y la voz más conocida por todos los medios de comunicación. Empícenme. Mis compañeros están candidando. Silencio, por favor Siempre dispuesta a luchar Y ahí está ella Sin descanso, con una sonrisa de aliento Y con una positividad increíble Ella es una guerrera No le tiene miedo a nada ni a nadie Porque como ella muy bien dice Con la verdad se va a todas partes Para a los trenes A los policías A los obreros Y si ella se empeña, para el mundo entero Con todos nosotros un fuerte aplauso Ana Ana, que de qué habla ella que de qué habla ella <risa> bueno, a mí me ha chafado casi la entrevista entera, porque hoy me ha dado por meterme a Youtube y me veo que desde México desde México la están entrevistando o sea, es que esto es increíble te metes en Google, Ana Jiménez y aquí está la señora Ana un aplauso para esta señora <risa> ay, muchas gracias cariño, muchas gracias algo bueno va a traer todo el calvario que estamos pasando. Algo bueno va a traer. Y es que somos una familia ya todos, ¿eh? Somos todos una familia, nos queremos, ya nos vemos y nos da alegría de vernos. Y algo bueno, algo bueno vamos a sacar. Pero ya nos queda muy poquito del calvario. Ya os lo dije, Siempre igual. Es que esto positiva, se acaba, positiva. pero bien acabado. Va a salir muy bien sonado esto. No se van a salir con la suya. Tenedlo muy seguro, que no salen con la suya. Y ahora dime que... ¿Qué quieres? Fíjate, ¿Cómo? si yo te dejo sola. Yo te dejo sola porque tú lo dices todo. Te Vamos, gusta? a ver, Ana. Dino cuándo empezó tu andadura en las vías. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día 10 de septiembre me vine por la mañana de la playa, llegué a mi casa, subí mi maleta y las cosas de, de la playa. Del, del frigorífico a mi hijo que estaba ya comprando los dos meses la comida, le dije, te la compra hoy también porque yo me voy y me vine con la maleta sin deshacer y pasé el día aquí que recuerdo que Loli, no conocía de nada Loli de aquí de, del, del piso, segundo piso, sí. me dio un vasico de caldo con una pelota que las hace buenísimas no, Loli pues buenísimas tus pelotas, el día, de las, las pelotas de Loli. <risa> el día 10 de septiembre ...y desde entonces, pues aquí... ya no sé que haya estado... ...que ya sabéis que pasé un costipado muy malo... En, sí, en, sí. ...en enero... ...y en diciembre también me parece... ...pero vamos, si no, aquí estoy... ...no estando mala, aquí estoy... ...aquí estoy un día tras otro... ...como todo el mundo estáis también... Muy ...que bien. no es que estoy haciendo ya nada del otro mundo... Pues soy una más... ...bueno una, Ana, más. nosotros queremos saber cositas de ti... ...pero cositas que no sepan nadie nada más que nosotros... ...queremos saber si eres casada, viuda... ...si has trabajado fuera de casa... En fin, un poco de esas preguntas que ningún medio de comunicación pues te preguntan, porque van a lo básico, cómo están las vías, qué opinas, tal y cual. Pero es que nosotros sí queremos saber, puesto pues, que lo que queremos es saber algo más de esa gran persona que eres. Pues mira. Esa gran persona que es Ana Jiménez, nuestra Como Ana. ya sabéis, me llamo Ana y si no lo sabéis, el 15 de agosto cumpliré 82 años. 82 años, si Dios quiere. 82 años. 82 años. Espero cumplirlo. ¿Y cuándo las cumples? El 15 de agosto, un día, día de la 15, Virgen. El día de la Virgen. Sí, sí señor. Soy Leo. Soy Leo. Es se, es me Leo. Nota, se me nota que soy Leo, ¿no? Dinos, ¿tienes ah, hijos, nietos? Tengo cuatro hijos, dos hijas y dos hijos. Muy bien. Que son lo vale. mejor de mi vida. Maravilloso. Son, me han salido buenísimos y muy buenos, cariñosos y son buenísimos. Tienen unos, valores, a salir, unos valores como personas. Muy bueno. ¿Cómo lo van a son, salir? Son. Dicen que de Casta le viene al galgo Me casé con 22 años uh -huh. y con una persona, se llama Paco también, pero no le parecía uh -huh. al, al que se lo ha ido, al, dele, al delegado del gobierno, no, no. Aunque, sepa, <risa> aunque se llame Paco. No. Y murió hace ya 11 años, va a ser, ahora el 11 de julio, y, y era del banco, he corrido mucho. He vivido en Alicante, he vivido en, por Albacete, en, Allí, en Ellín, he vivido también en Orihuela, he vivido en Fuente Álamo, porque mi marido lo iban cambiando y e íbamos con los críos, como los caracoles siempre detrás. Con la casa cuesta. Claro, con la casa cuesta. Y ella se jubiló en Alicante y, como es lógico, nos vivimos para Murcia otra vez a vivir. Muy bien, ¿ya ahí? ...vivo ahí enfrente de la plaza? Sí. encima de la tienda esa de Pedro, que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Y ahí tenéis todo el mundo vuestra casa. No, ahora no se conoce como la casa de Pedro, ahora se conoce Pedro, el que vive, el que tiene el negocio, abajo de la casa de la Ana. Sí, exactamente, exactamente, <risa> exactamente. Ahí tenéis vuestra casa, para lo que necesitéis todo. Vamos a ver, Ana, dinos si hay algo que no hayas hecho en tu vida y que te hubiese gustado hacer, no. que te haya quedado esa espinita de no hacerlo. Mira, no sé, hay algo por ahí. Mm, antes ya los de mi edad, sí. generalmente, los hombres eran machistas. Yo creo que casi todos. Y el Pero era, ahora no, ¿eh? Hoy, ahora, no, ahora no. Ahora ya ponen la lavadora. Mis hijos. Por Señora, menos, ¿son machistas ahora los hombres? No. ya poner Ahora es lavadora. La y ya yo por mi hijo, mi hijo que está casado y mi hijo trabaja y en mi nuera también es profesora. Y mi hijo pone la lavadora, mi hijo hace la cena, mi hijo coge la ropa, mi hijo ayuda en la casa y yo estoy muy Lo normal, lo normal. Lo normal. Que es que no hacen nada en otro mundo, es ¿eh? lo normal. Lo normal, exactamente, eso es lo normal. Ni machismo ni feminismo, igualdad. Exactamente. Si tú haces la comida hoy, la hago yo, pero que a ti no te salga mala porque te armo una que no vea. Pero antes no era así, antes no, la generación de mi generación, empezando... Porque la juventud que yo tuve, no tuve juventud. Es que ninguna teníamos juventud. No, nos casábamos sin conocer a la persona con la que nos casábamos. Sí que porque, no porque vamos, ¿tú te crees que yo, mi madre, mi marido le pedía permiso a mi madre? Mire usted, podemos ir a la feria, sí, <risa> pero con una mujer que era como mi segunda madre, que era conmigo de escopeta a la feria. Al año siguiente, mire, usted, mi hija ha visto ya la feria, no necesita más feria. Pues ya no hay no ido a la feria. ...al cine, en dos años que estuve de, de, de novio... ...dos veces... ...con la, hombre, la escopeta... ...con la escopeta, por supuesto... ...yo no tenía libertad para nada, para nada... ...recuerdo... ...que os voy a decir una cosa que os vais a reír... ...en mi pueblo hay un casino... ...y hacían baile los domingos... ...y las personas mayores se iban y nosotros también... ...las madres y los padres se sentaban alrededor... ...y los hijos a bailar... ...y llega un chico mayor que yo... ...de allí del pueblo, muy buena persona... ...y le dice... A mi madre, mire usted Lola, ¿puedo hablar con su hija? ¿Puedo bailar con su hija? Dice mi madre, mira hijo, no es por ti, queremos buena persona, pero es que si baila contigo, pues va a tener que bailar con los demás. Así que mi hija no baila con hombre. ¿No? <risa> y, y yo no podía bailar con ningún hombre. Yo, yo ¿cómo es posible? Eso un pecado. A mi madre eso era algo sagrado. Afortunadamente, no, la verdad afortunadamente es que... La mejor, no, mucho. y yo no, no me aburría, te lo digo de verdad. Paseábamos los dos de, por la calle, paseo para un lado, paseo para otro. Y me acuerdo que la calle, al final, hacía un poquito de curva. Y nadie como estaba, y eran las cuatro de la tarde los domingos. Cuando vuelvo otra vez, dice, que no te, no te pierdas yo de vista, ¿eh? La curva esa no la ves. Es recto. <risa> Esas curvas eran peligrosas. Nada. Bueno, pero no me has contestado lo que yo te preguntaba. Ah, de... Pues sí, yo soy... La verdad, tengo una frustración en mi vida, y ya me voy a ir a con ella, de haber trabajado. ¿Y en qué Porque te gusta? ¿Qué yo hice dicen para trabajar, pero mi marido no te dejó. No te no dejó. dejó. Que no, que no, que bastante tenía yo con mis hijos. Dice, viene aquí una mujer que te ayuda y tú te quieres ir a trabajar. ¿pero esto qué es? ¿es que no tiene bastante con tus hijos? no, no, no y yo pues tenía el carácter fuerte y mira, entré por el lado por el, Entraste por el así que no trabajé pero me hubiera encantado porque a mí el, el ¿Sí? no sé el estar con las personas el, el estar detrás de un mostrador con las personas hablando a mí sí. me encanta el, el trato, el trato personal me encanta es lo que más me gusta pues Ana y, nos están apretando en el tiempo porque hay más secciones y yo no me quiero quedar sin saber que te vemos una mujer de valiente, una mujer guerrera, una mujer que te comes el mundo. Pero yo sé, cuéntanos una anécdota que tú me contabas en privado, que pasaste el mayor miedo de tu vida y cuándo. Terror, miedo no, terror. terror. Vosotros sabéis lo que... Yo me fui de viaje de boda a Palma de Mallorca. <risa> yo no, que no no me gustaba a mí subirme al barco, pero estaba muy enamorada de mi marido, esa es la pura verdad, estaba enamoradísima de mi marido. Y él me dijo, vamos a Palma de Medellosca, Ana, a Palma de Medellosca, que montamos en Valencia. Cogimos un camarote, yo acostadica en un lado y en el otro, yo no había vomitado, en mi vida no sabía lo que era vomitar jamás. El mar iba, bueno, de los más plácido que había. Y me quedé durmiendo y me despertó cuando llegamos a Ibiza. Pero ya de Ibiza en adelante ya no me pude quedar durmiendo. Entonces, claro, eran otras clases de barcos lo que había, porque te estoy hablando de hace 60 años. Entonces, se me fue metiendo en el estómago, tita, tita, tita, el titi, y empecé a vomitar, pero malísima, malísima, ya lo que echaba ya era verde, ya era lo que se lo echaba. Mi y esa es la vez que más ha pasado. Fue horroroso. Mi marido, ¿y cuánto hubiera dado yo? Porque hubiera habido una, una máquina que no hubiera hecho una foto Para bajando del barco, porque mi marido me llevaba así, porque las piernas estaban así, que se me caían. Ya era algo horroroso de verdad. Estuve allí tres días en la cama. Cuando llegué, porque el mareo, yo volaba todo. Bajamos del barco, pero yo volaba todo. Pero eso no fue nada. Nada para lo que yo pasé al regreso. Al regreso eran la, la, la, la, las fallas de Valencia. Entonces lo teníamos ya para los dos. Yo tenía que ir con mujeres y él con hombres. Entonces mi marido me compró biodramina me compró de cáscaras de naranja, porque había visto a la gente con cáscaras de naranja así, bueno, me preparó allí todo. Pero dijo el barco, aquí estoy yo, y uno, una... bueno, mira, el barco era como una cáscara de nuez que subía como una montaña y luego tenía que bajar. Y yo, mira, tirando así para arriba, cada vez que el bajo Yo tiraba para arriba, como si... Dios como tiraba... si tú fueses a, a poner el barco bien. Exactamente. Y recuerdo que no podía yo... Que estos días de verdad es que me hacía pipí y yo no me podía levantar porque me estampaba contra la pared. O sea que ahora tú, después de haber pasado eso, el ver un montón de policías, el ponerte delante de, de una de una máquina, eso para ti ya está es chupado. No, yo no le tengo ningún miedo. Bueno, y ahora se ya no miedo, verdad que no, miedo. que nos están metiendo prisa. ¿Y al delegado que se ha ido tampoco? Le tengo tampoco, miedo. Tampoco, tampoco. Yo que te tampoco te era, era para tenerle miedo. Y no hablar ni de eso. Además se lo dije, ¿eh? Que no te tengo miedo. Ana, por último. Dinos qué opinan, muy brevemente porque está ahí el director diciéndome venga, venga, venga. Dinos qué opinan, eso me interesa a mí mucho, porque nosotros le decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer o les aconsejamos que hagan ellos lo que quieran. Pero tus hijos qué opinan de tu involucración aquí, de que estés tan involucrada, de que estés aquí, ¿qué opinan? ¿Qué te dicen? ¿Qué tiene dicen? Sí. Allá no. Ya no tienen ni amigos ni familia, ya no tienen amigo, ni amigos ni familia, no, no, amigos, familia. De todo no hago caso de nadie porque todo el tiempo que me paso en mi casa es con los WhatsApp, pum, pum, pum, a ver lo que me dicen de aquí. otro es que siempre pendiente. Y yo, pero yo estoy muy feliz, mis hijos también están contentos, a mí no me han dicho mis hijos nada. No. La única que lo tomó muy mal fue cuando la policía me cogió, ahí como le mandaron el Facebook, se ve que lo eso pues le di un ataque de ansiedad, llorando, que para qué y luego me lo dijeron. Anda, que tu hija desde luego la has puesto... Mamá, por favor, no me hagas esto, que, que no un poquito... Nos estamos muy preocupados por ti. esa es la, Ana, más, tus hijos dirás? tus hijos estarán súper orgullosísimos de ti. Eso estoy segura. pues, pues Igual sí. igual que estamos todos. Por eso, por Ana, por la abuela de las vías, por la que es conocida ya en todo el mundo, un fuerte aplauso. El aplauso es para vosotros. Yo soy lo que os merecéis. Vosotros sí. Yo soy una más Nada más. Una amén. Gracias por todo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Fini. unos mensajes de oyentes del programa prestar atención porque son mensajes increíbles buenas noches a todos los vecinos y vecinos de la pía me gustaría saber si alguna asociación sí. o plataforma en defensa de los derechos de las personas con movilidad reducida y diversidad funcional se ha pronunciado al respecto de esta obra, más que nada porque incumple la ley de accesibilidad y sobre todo si tienen pensado emprender medidas legales al respecto, porque parece que están muy silenciados últimamente, parece que la cosa no va con ella. Enhorabuena a todos y... ...adelante con la lucha... ...tener claro que no vamos a permitir... ...que dividan nuestras ciudades de otros. José Antonio, desde Murcia... ...desde aquí le quiero enviar un saludo... ...a Sergio Benaz... ...que el, el mensaje de, de audio... ...no lo he podido poner... ...Sergio comentaba que lleva... ...viendo y acompañando... ...estas protestas desde Costa Rica... ...desde el 13 de octubre... ...ya recuperaré el audio... ...lo pondré en la, en la siguiente... ...en el siguiente programa... Pero, insisto, cada día cada día se conecta desde Costa Rica y le dedica horas y horas a Pedisco, a seguir este mensaje, eh, esta protesta. Y os enviaba un mensaje de, de apoyo y de solidaridad. Así que un, un abrazo, un saludo para Sergio desde Costa Rica. y Ahora pasamos a una nueva sección llamada Por una lucha en tu vida", presentada por Alicia Rodríguez. Cuéntanos para ella! Cuéntanos, Alicia, de qué va. Tu sección. Hola, buenas noches. Pues con este espacio que tan amablemente me han proporcionado Radio Vías quiero contaros la relación que hay entre la movilización social y la salud emocional. Es decir, lo que cada día estamos viendo todos los que estamos participando en esta historia tan bonita del soterramiento. Cuando se lo conté a Cecilio, me, me escucha atentamente, sí, te entiendo perfectamente, y de pronto me para en seco y me dice, pero Alicia, ¿y qué objetivo persigues? Pues constatar una vez más, y con otras palabras, que venir a las vías nos sienta muy bien. Bueno, el título, eh, Pon una lucha en tu vida, trata de, sumir, de resumir lo que os he dicho, eh, lo recomendable que es la acción social no solo para que las cosas cambien y para que las cosas cambien a mejor, sino para que también nuestra salud mejore. El término lucha para muchos resulta ya viejo, pero es que seguimos con lo mismo, la historia, por desgracia, ha cambiado poco. Cuatro, que hacen de la confianza que le hemos entregado un poder absoluto y muchos y muchas a los que nos toca batallar de un modo no violento, naturalmente, para conseguir aquello que necesitamos. Y es que me vienen a, a la mente muchas de vuestras caras y vuestros comentarios. Es que no me puedo quedar en casa o es que me tengo que salir del trabajo porque sabiendo lo que está pasando con la policía tengo que ir allí. O cuando alguien dice por ahí joline llevo un montón de días sin acercarme a las vías y ya os voy echando de menos. O desde que estoy en las vías, oye, es que salgo de la rutina y tengo algo distinto que hacer. Y bueno, y lo más bonito, esto de es soterramiento me permite inventar nuevas cosas, desarrollar mi creatividad. No puedo vivir sin, sin esa creatividad, me siento vivo. Bueno, todo esto, ¿sabéis lo que me recordó? Me recordó algo que leí una vez de Jorge Bucay, un artículo que decía, bueno, que entraba la gente a su, a su consulta y que le decían que estaban desanimados, que no sabían qué hacer con su vida, bueno, que lo normal hasta entonces le habían diagnosticado depresión. Y entonces él se quedaba mirando seriamente y les decía, lo que tiene que hacer usted es buscarse un amante. Y continuaba... Y continuaba con la gente que se quedaba allí que no se iba corriendo, porque claro, otros se esperaban la pastilla o algo. Y le explicaba, bueno, un amante, para los que tienen suerte en amores, pues, mismamente, y para los que no, es, bueno, para todo lo que nos apasiona. Un amante... Es que le he dicho que me ponga música. Y me está haciendo caso. Pues mira, aquello que nos apasiona es lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos. A veces también es lo que no nos deja dormir. Nos pasa con las vías, ¿no? Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno. Como decía alguien por aquí, desde... <risa> Oye, el viento no, no acompaña, ¿eh? Como decía alguien por aquí, desde que estaba en esta movida, las conversaciones con los vecinos en el ascensor eran muchísimo más aburridas. A mí me pasa lo mismo. Y bueno, y aquello que nos apasiona es lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. Y para abordar este tema a fondo, y antes de que, se acabe, eh, de que me echen ya de aquí, quería contaros un poco la definición de lucha social, la, de, la definición de salud emocional... Y contaros algunos ejemplos de cómo se está estudiando esta relación entre lucha social y salud emocional. Así que para esto lo primero que he hecho ha sido echar mano de Google. Bueno, eh, hago un paréntesis. Este mensaje va para, para gente que está emparejada más de 10 años, tanto hombres como mujeres. Os recomiendo Google. Siempre está ahí cuando lo necesitas. Siempre te contesta algo cuando le preguntas. No te deja con la palabra en la boca. Y lo mejor, cuando te equivocas al escribir, en lugar de cachondearse de ti o reprochártelo, te mira dulcemente y te dice: Quizá quisiste decir, y te da la sugerencia, no te deja nunca en ridículo. Así te. Ojito maridos, ojito esposas, y tomando nota. Tenemos sustituto. Bueno, pues empezamos por la definición de lucha social. Leo textualmente. Las luchas sociales son manifestaciones de la población en honor de un objetivo de bienestar gremial o multitudinario. Las luchas sociales de cada tiempo dan cuenta de manera fiel de las transformaciones sociales de cada periodo histórico. Por eso mismo, la historia oficial, ojo al dato, la historia oficial, el periodismo oficial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 ...productiva y fructífera... ...y es capaz de hacer... ...como creo que estamos haciendo nosotros... ...una contribución a su comunidad... ...las personas que tienen una buena salud emocional... ...son aquellas que tienen una buena armonía... ...entre lo que piensan... ...entre lo que sienten... ...y entre lo que hacen... ...así que... ...seguí navegando por ahí por internet y me encontré una noticia muy interesante, preguntaba ¿Pueden los movimientos sociales jugar un papel en la mejora de la salud mental? Pues sí, eso es lo que creen profesionales del sector que se han interesado por la experiencia y han estado trabajando sobre esto, sobre la influencia de las luchas en nuestra vida personal durante un encuentro de activist con activistas en un congreso catalán de salud mental celebrado hace unos años en Barcelona. Mirad, esta gente trajeron a miembros de los Yayo Flautas, que bueno, si sabéis que es un colectivo que empezó hace varios años, eh, nació en Barcelona, pero se extendió al resto de España, de personas mayores, personas jubiladas, que decidieron eh, bueno empezar a hacer bueno actividades y, y, y protestas. Bueno, pues gente de esta lucha eh, redujo a la mitad al 50% la toma de, de medicamentos y además había un incremento de su salud muy notable. También participaron en este congreso eh, afectados por la hipoteca, que desde que estaban trabajando en la plataforma de afectados por la hipoteca, habían ganado en empoderamiento y en ganas de vivir. Por aquí me dicen la pía que, pues no sé, ir pasando por aquí los que habéis bajado la, la medicación. Bueno, y es que decía que los trastornos mentales ahora mismo son cada vez más frecuentes en una sociedad marcada por la crisis, marcada por políticas de austeridad, por mala praxis bancaria y la pésima e incluso peor, la inmoral gestión política. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, y es que con lo que y con esto voy a terminar mi... este ratico que, que, que estamos compartiendo. Mira, pertenecer a un colectivo que trabaja persiguiendo un objetivo común y además es un objetivo que mejora la vida de, en este caso, de nuestra ciudad y de las personas que viven en ella. Eso nos hace salir de la rutina, del aburrimiento y de la falta de sorpresa. Nos ayuda a sentirnos integrados y además lo que estamos viviendo aquí no es una integración al uso, sino que es una integración incluso entre distintas generaciones, cosa que la sociedad de consumo no siempre lo permite, ya que nos va dividiendo por franjas de edad. Eh, pertenecer a una lucha social también nos amplía nuestras miras. Bueno, perdón si a alguno esa palabra no le sienta bien. Podemos ver un mundo más grande del que conocemos. ¿Qué más? Dejamos, podemos dejar de lado nuestras preocupaciones cotidianas, no solo dejarlas apartadas, sino podemos llegar a relativizarlas. Nos sentimos útiles y eso hace que desarrollemos nuevas capacidades y suba nuestra autoestima. Desarrollamos habilidades sociales, que en otros círculos más cerrados ya tenemos abandonadas. Y por último deciros que surgen muestras de cariño, afectividad y lazos sutiles que nos unen a partir de las emociones primarias, que si queréis más adelante en alguna ocasión volveremos a hablar, como son la rabia, la tristeza, el asco, el miedo y la alegría. Un placer inmenso estar esta noche con vosotros, un abrazo y con por un, por una lucha en tu vida. Muchas gracias Alicia, fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Que sepáis que Alicia viene casi todas las noches desde Santomera. ¿Qué viene ahora, Cecilio? Bien, Juan B. Pues ahora viene... Vamos a hablar de la agenda social aquí del barrio y también de Murcia. Durante la semana me van comunicando aquellos eventos que son o pueden ser relevantes para participar en ellos. Y quiero mostraros unos cuantos. Mira. El próximo, el, próximo miércoles, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, desde la iglesia del barrio del progreso, hay una manifestación en protesta en contra de la instalación de una antena de telefonía en un edificio enfrente del colegio José Moreno. El miércoles 20 a las 20, quien considere pues puede participar en esa, en esa manifestación. De igual modo, si no podéis participar, pues viene bien que lo difundáis para que otra gente pueda participar en ella. Eso el miércoles en el barrio del Progreso. El miércoles y el jueves, el miércoles y el jueves hay unas jornadas de activismo y de derechos humanos en Alcantarilla. Está organizada por la coordinadora de barrio de Alcantarilla. Jornadas Acción Social en la calle. En esas jornadas van a participar varios activistas y el jueves entre los ponentes se encuentra Pedro Arques, Joaquín Contreras, Ana Jiménez y el personaje que os está hablando ahora mismo también. Eso será el jueves. El jueves iremos a la Asamblea y después de la Asamblea a las jornadas de, de Alcantarilla. Esto es un no parar. Entonces, miércoles y jueves de siete y media a nueve y media en la alcantarilla. Quien quiera ir y no sepa cómo ir, pues me lo puede comunicar a mí y vemos de qué manera nos organizamos. Hay formas para ir para allá, entre ellas el transporte público, el, el 44. Va a ser muy, muy interesante, porque se va a mostrar de qué manera se hace activismo con los medios que podemos disponer y que tenemos. Y finalmente, el el jueves 28 gran debut de nuestro coro aquí en Las Vías bueno, eso Juanvi puede decir algo de ello ¿cómo será eso, Juanvi? ¿cómo será eso? es el próximo jueves a las nueve y media de la noche debut para todos vosotros del coro de Las Vías vais a flipar Ya. Ya, y, y, por, y por cierto permitidme, permitidme un comentario permitidme un, una pequeña reflexión estos días han asesinado a dos mujeres por violencia machista machismo no, feminismo sí ¿vale? continuamos Bueno, y ahora con todos vosotros, en la sección de noticias y humor, en la sección de no disparen a la ordenista, el tío Full, fuerte aplauso para él. Bien, son de paz. Y el acordeón Full. ...cuando pasa el tren... ...bueno, eh, no disparen al acordeonista, ya lo sabéis... ...aquí la bandera blanca... ...bueno, por lo que me ha costado, la verdad... ...bueno... ...¿qué, qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ...y eso ya lo sabéis, algunos, otros no... ¿Qué pasó, por ejemplo, en 2014, no? Murió Estefan Kuolek, que vaya nombres que se pone el los extranjeros. Y diréis, ¿quién es Estefan Kuolek? Pues eh, eh, es, fue una mujer que eh, tiene que ver con las vías, mucho con las vías. Inventó el chaleco antibala. Inventó el chaleco antibala, que imaginaron que por nadie, ninguna cabeza pase si lo, las personas que han estado aquí eh, luciendo el chaleco antibala si no hubiera sido por Estefan Kuolek ¿os imagináis una lluvia de pipas desafiantes sin chaleco antibalas? Pero yo creo, yo creo que eh, visto la, la gente los políticos que hemos tenido y las cosas que han dicho de, de, de, del, del AVE, hubiera sido más práctico el chalico antibola. Antibola, porque mira que no se han dicho bolas ni nada, ¿eh? Bueno, eh, brevemente, en 1941 nace María Teresa Campo, Sin comentarios. Y dos años después, Rafaela Carrá que es lo mismo, pero sabiendo hacer cosas. O imagináis a Rafaela Carrá es que me explota, me expló, es que me explota mi corazón? Se va con 600 pavos de multa de aquí de la vía. Está esto para broma. Bueno, y lo importante, lo importante que pasó, y fue hace bien poco, en el 2014, fue que Felipe VI se proclamó rey de España. Felipe VI. Aquí te ponen Sexto ya, Sexto eres importante. Oh, Juan, sí, está Felipe VI, Pablo VI, un buen papa, eh, ¿quién más? Camilo, Camilo VI y Leticia Sabaté, que la, dice, que la ve y dice: ¿pero qué es esto? Eh, bueno, eh, Felipe VI que, eh, como buen cuñado, ha dado ejemplo y ha permitido que su cuñado vaya a la cárcel yo creo que todos los, tenemos que permitir que los cuñados vayan a la cárcel Urdán Karín, que ingresó ingresó en la cárcel yo creo que es el único ingreso que va a hacer el único ingreso que va a hacer a un sitio público es ingresar en la cárcel que por cierto ha, ha salido ya ¿Ha salido ya, eh, Urdangarín. Pregunto. Es que, ¿sabéis que cuando cumple el 0,000024% de la condena, ya solo va a la cárcel para cenar? Aunque ya haya cenado, da igual. Más vale cenar dos veces que dar explicaciones. Y Felipe eh, Urdangarín, que sabéis, que sabéis que la ley la es ley, la ley, eh, igual para todos, y por eso él ha ido a un módulo él solo. Él solo allí. Le han abierto para él. Ah, está limpiando los otros. ¿Tú sabes lo que han limpiado allí para meterlo? Ven allí, cuidado. Hoy día. Porque eso, ¿sabéis que En Brieva es una cárcel de mujeres. Una cárcel de mujeres. Que no le caerá esa Brieva. Bueno, es una cárcel de mujeres, pero él no está allí para ligar. No está el hombre para ligar ahora. Lo que pasa es que estaba allí... ...en una cárcel de mujeres... ...por si acaso metían a su mujer... ...y ya, y ya pues, ...están allí juntos... ...ya están mejor... ...estás con tu mujer allí... ...pero por lo que sea no ha ido... ...y él se encuentra allí solo... ...se encuentra solo por aquellos pasillos de, de los módulos... ...que, que parece un comecoco... ...por ahí por los módulos... el solo ...con el fantasma detrás por ahí... Y, ...y lo han metido... ...lo han metido solo... ...lo han metido ahí solo... ...bueno que, que solo no te puedes escapar Juanvi porque te tiene una sola sábana, nada más que con el, con, el, con el nudo, con el nudo se te va media sábana, imagínate un muro de 44 metros y tú con media sábana allí, ¿dónde va? Bueno, pues lo han metido solo allí para que no robe a nadie, por eso, por eso lo han metido solo, Juanmi, ahí lo han metido solo, ese que entra, uno que entra, otro que sale, el ministro de Cultura, más sin huerta. Un ministro de ida y huerta. Este era bueno, ¿eh? Más sin huerta. Bueno, mini, mini, sería mini, porque ha estado seis días. Que fijaros cómo está el mercado laboral, que ya hasta ministros te hacen contrato de seis días. Te hacen contrato de... Sí, es verdad que te quedan mil pagos, pero oye, son seis días, ¿no? Que. Y dice, pues seis días no lo coge ¿no? seis días eh, un contrato eh, muy precario pero imaginar lo que está pasando ya en el panorama un ministro que lo echa antes de empezar eh, el seleccionador de españa que lo echan antes de empezar la, la máquina tuneladora que, que se la llevan antes de empezar y Diego con esa que espero que no cambie de opinión antes de empezar. Pues bueno, el hombre se fue con sus seis días, sus mil pavos, pero molaba ese puesto porque entró al Roland Garros por, por la cara. Seis pavos y entró al Roland Garros, ¿eh? Ya se lo vio. Por... Y con esos mil pavos, pues ya puede volver a su vida defraudatoria normal y ya fuera del gobierno. Y dimitió, dimitió. Eso dimitió no sé qué día. Bueno, pues a los dos días de dimitir, nuestro, nuestro diputado nacional, Teodoro García, a los dos días de dimitir, dio una rueda de prensa pidiendo su dimisión. Hay que estar informado en la vida o venir de Murcia. Y Teodoro García, que sabéis que es diputado, pero es mucho más que diputado, es... Campeón mundial de lanzamiento de hueso de oliva. 230 metros tiene la criatura de lanzar el hueso de oliva. Que, que este es, que lanza los huesos desde el parking a la mesa de los novios y lo echa la culpa a nosotros. Que todo se sabe, ¿no? Bueno, pues este es un, el primer tonto, un tonto de carne y hueso. Y siguiendo con los tontos, los tontos tenemos a Revenga, a Díaz de Revenga, que el hombre eh, muy tonto. Muy tonto. Eh, fíjate que Revenga, que lo que dice... De revenga ya, revenga, revenga ya, de, Bueno, pues eh, el hombre se ha dedicado ahora con una cámara una cámara de, de los reyes, porque eso no... no eso de su criola. Va enfocando, ahí va a venir él solo, ¿eh? Él solo, porque... Hay enfocando allí sí, la estación. Sin escolta y, la... y enfoca allí la máquina de tabaco que ha de... enfocado la máquina de tabaco, la puerta, y dice que eso no está preparado. Ah, no ha seguido enfocando por miedo a encontrarse en la estación del ave. Se ha quedado en la puerta por miedo. Este hombre es ingeniero, ¿eh? Este hombre es ingeniero. Hay que ver cuánto daño ha hecho la Juan Carlos I, ¿eh? Cuánto daño ha hecho la Juan Carlos I. Eh. Yo creo que, yo creo que Teodoro, Teodoro lo que lleva es un tiro de oliva de, de su compañero, ¿eh? O sea, Revenga tiene un tiro de oliva de, de Teodoro y le ha dado y el hombre está afectado. Todos tenemos una pedra en algún lado de la cabeza. Y otro con otra pedra, otro candidato al premio Tontolpijo, el, el señor López Mira Candidato a los premios Tontolpijo 2018. Porque dice, dice, ojo que si se va la policía pueden venir los delincuentes. Los delincuentes pueden venir. Él se cree, cree, que, cree el PP que todos son de su condición. Cree el PP que todos son de su condición. Y yo no sé por qué se preocupa, porque si vinieran los delincuentes venía él y se los comía. Él viene y se los come. A presidente, y se los come. Y quizás sea por eso, y quizás sea por eso por lo que dice que quiere que venga el tren en superficie. Porque de tanto comer gente, ese hombre no puede caber en el túnel ya. Es que es imposible que ese hombre entre dentro del túnel. Eh, bueno, ¿qué pasó más también? Pasó que Lopetegui se fue y puso a hierro, Lopetegui fue y puso a hierro y otro que se ha ido sin poder poner los hierros ha sido nuestro amigo Bernabé. Se ha ido ya, ha ido Yo creo que vamos a ponerle la bandera aquí, la bandera, y creo que lo merece un poco de respeto a Bernabé con la bandera. Porque ha dicho, ha dicho, ha dicho que, bueno, primero que la llama la fiscalía. ...le ha mandado saludos cordiales a la Fiscalía... Dicho, Venga para acá. ...que le ha llamado traidor a Pedro Sánchez... Yo espero que sea traidor... ...porque sea el que traiga el ave... ...yo, yo, creo, yo creo que lo dice por eso... ...pero ya me voy... ...porque ha dicho... ...mirad la bandera... ...ha dicho... ...es que ya me... ...mira, se me sube todo... ...ha dicho... ...me voy... ...qué es lo que ha dicho... ...me voy orgulloso y tranquilo... ...por el deber cumplido... Y un honor haber trabajado por España. Y nosotros en las vías le decimos que estamos muy orgullosos de haber trabajado por España mandándolo a la calle. Y eso es todo. Hasta el próximo lunes. No, por favor, no disparen, no disparen a la cordelita. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Os pones un teño, que mola. Gracias, Full. A ver, antes de, antes de despedirnos... Antes de despedirnos, llevamos cuatro, cuatro programas. Yo os diría que los descargarais y los escucharéis porque... Yo creo que nos cierran el programa. ¿eh? Después de cada sección de Full tengo más claro que esto va, a durar poco. <risa> esto va a durar poco bueno, nos vemos la próxima semana en Murcia, Radio Vías, la radio de la gente para la gente, que se emite en directo desde las vías todo, todo aquel que quiera participar que lo diga ¿eh? que venga aquí y haga una sección de lo que de lo que quiera Juan V, ciertamente podéis enviar un mensaje de voz al 644-060-570 644-060-570 Os nos pilláis si estáis por aquí, pues por banda y grabamos un mensaje y lo emitimos en directo porque esto es la radio de la gente para la gente Hasta la próxima semana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 vías emocionales. Muchas gracias. Sí, sí, Vale. Bien. A ver. Vamos a ver. Saludos, espero que el programa haya gustado. Por lo que me ha comentado Dani, los primeros cinco minutos en, en el podcast no se va a poder escuchar, se ha quedado en silencio. Bueno, esto es una radio que está improvisada, está, bueno, realizada, pues... ...los medios cada vez tienen menos gente... ...y la gente tenemos cada vez, cada vez más medios... ...pero esos medios hay que utilizarlos... ...hay que hay que dedicarle muchísimo tiempo... ...y aquí pues sobre todo lo bonito... ...lo precioso es juntarnos... ...tantísima gente... ...en torno, en este caso... ...una mesa, unos micrófonos... ...un altavoz... ...y dar voz a la gente... ...Andrés, hasta mañana, hasta mañana Andrés... ...se nos va Andrés... ...y esto es lo realmente importante, eh... Que la gente viene aquí, nos juntamos, nos reunimos y, de alguna manera, pues bueno, tratamos de pasar un momento también, pues lo más ameno posible. Por supuesto, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo y utilizando diferentes medios. Hoy también, no lo tengo confirmado, pero diría que no se ha retransmitido en directo en Facebook y en YouTube. Bueno, el vídeo estará disponible igualmente mañana. En cualquier caso, a mí me parece que esto es algo histórico, es algo precioso, el que seamos la gente quienes estamos haciendo quienes, quienes estamos haciendo de un gran medio social, de un gran medio social, democrático, libre, aquí ya veis, cada persona dice lo que considera. Eh, dime, Maricarme, venga. Aquí cada persona en el, en el programa dice lo que, lo, que, lo que considera, no hay censura alguna, y... Y bueno, hemos aprendido en las vías que el respeto, que el respeto, la solidaridad, el, el escuchar, el aceptar que cada persona tenemos nuestras diferencias, que también aquí nos permite cuestionar si las diferencias es algo que debemos escucharlas y cuestionar nuestras creencias, para así salir mejor personas. Porque a veces las diferencias te están indicando que algo en ti puede fallar, ¿no? Y aquí, cada día que nos vamos, nos vamos siendo mejores personas. Eso es indudable. Si estás en Murcia y no estás viniendo las vías, pues te lo estás perdiendo. Esto es precioso, esto es increíble. Estar delante de tantísima gente, relacionarte con tantísima gente, obtener cariño, amor, solidaridad, generosidad, comprensión, compasión, empatía, compañía, compañía, bueno, esto es algo que... Eh, en, un, ...en una sociedad tan parcelada... ...cada persona pues... ...con la quimera de, de la independencia... ...particular... ...la emancipación... ...pues cada persona en su casa... ...con su contador de luz, su contador de agua... ...su hipoteca... ...su televisor... ...y, si, y al margen de la, de la realidad que es la gente ¿no?... ...las carreras serán siempre nuestras... ...las calles serán siempre nuestras... ...y aquí estamos en la puñetera calle... ...pero es nuestra, es nuestra calle... ...aquí esta plaza, este cruce de calles... ...ya se conoce como la plaza del soterramiento... ...la gente lo ha querido así... ...y así está siendo... ...y como decía Sergio en el audio... ...una pena que no se pudiera escuchar... ...Sergio, la próxima semana lo voy a poner, ¿eh?... ...de nuevo, voy a comprobar por qué no se ha podido escuchar... ...con claridad, pero como decía Sergio... ...esta lucha trasciende fronteras, va mucho más allá de, de solamente Murcia... ...nos une, nos da esperanza, nos hace confiar en que un mundo mejor puede, puede ser posible... ...aquí ahora se nos une Sergio, Sergio, tu audio no se ha podido escuchar... ...pero muchas gracias por enviarlo, insisto, la próxima semana sí que lo vamos a poner... ¿eh? ...sí que se, se podrá escuchar, voy a hacer todo lo posible pero vamos todo un ejemplo ¿eh? desde el 13 de octubre hay sergio desde costa rica desde costa rica siguiendo estas protestas pues imagínate hay gente de murcia que ni, ni sigue desde el 18 de junio ¿no? es decir desde hoy pero bueno bien nos vamos a vamos a despedir vamos a ver un poquito el ambiente cómo está todavía por hoy fijaos se ha acabado el programa ¿Eh? Y todavía la gente hace hace buena temperatura, hace fresquito, ahora es el buen momento para, para venir a a las vías durante estas fechas y encontrar, mira, antes tengo que de desconectar, vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, allí Eva baja y Eva bajó, aquí la tenemos, ¿dónde estaba Eva? Eh, Fernando, que he llegado ahora, y de estudiar, estaba estudiando y me he bajado. Genial, ¿y los últimos meses? Los últimos meses, estu Eva... estudiando, que tengo el examen el 9 de septiembre. Aquí, es que la oposición hace que, que, que, que te opongas a todo ya, ¿eh? en la vida. Por la mañana trabajo y por pues, la tarde pues estudio, no tengo otra cosa que hacer. Lo que pasa es que pff, llevo, llevo regular, regular. Aquí se te, se te echa de menos, eh, el periscope, la gente eh, te echa de menos. Y hay personas que se han incorporado después y cuando se dice Eva Baja, dice, pero ¿quién es Eva Baja? Eva Baja es Eva, que le decimos que baje. Porque es Eva gallego, pero es... Pues no, a ver si me, me uno, aunque sea unos días, me, me paso por aquí unos días. Pero no todo... Claro pero, que sí. sí, sí, pero... pero no, a tú días. baja, una miaja, saluda. Sí, sí, por eso me baja ahora un ratico y ahora pues me iré otra vez. Así que eso. Aquí Sergio, eh, Sergio te dice que va bajó, sí, sí Y si no, pues oye, hacemos una historia de Instagram Con cámara doble, ¿eh? Te incorpora a la historia y así también participa Aquí hay que hacer todo lo medios posible Claro, tú, sí, sí No, pero yo bajaré Lleva si o no baja, la gente subimos Pues escuchad, ahí en Ronda Sur estáis invitados Así que, no, pero sí, bajaré A ver si... Esta zona viene en la siguiente, bajo un ratico más así mojo, Antes, bajaré antes Pero es que estoy agobiado, estoy súper agobiado ¿Cómo es eso de estudiar una oposición? Eh? Para la gente que no tiene ni idea de lo que es y para la gente como yo que nos oponemos a estudiar oposiciones Muy duro, muy duro, muy duro Además tengo siete temas que todavía no nos han dado el profesor y en agosto cierra la academia y tenemos eh, seis días para dar siete temas y el examen es el 9 de septiembre, así que imagínate no nos da tiempo, tiempo nada, cero y yo voy a agobiar, estoy mmm, asqueado y súper difícil el examen el 9 de septiembre, dicho? Sí, el 9 de septiembre el examen. Eso va. Y las listas salieron el miércoles. Así. Eso para las vacaciones van genial, ¿eh? Para tener un buen... Para estar bien agosto en verano. No, no hay vacaciones en casa estudiando. Sí, sí, Tela tela. Pero no te digo nada. Además, se presentan 14.000 y pico personas para 46 plazas de celador. Toma. Es lo que hay. Así que si quieres probar... Pff. Que encima estoy haciendo cursos por internet, y, pero estoy, voy a agobiar, agobiar, voy. Meriver, no sé si tú te has incorporado aquí a esta revuelta de la huerta cuando cuando Eva todavía bajaba. Eh, todos, los días, eh. todos los días bajaba, todos los días. Todos los días, es eh. un clásico, eh, Eva, un clásico, nos ayudaba a las retransmisiones. Pero claro, estudia oposiciones y ya no ayuda en las retransmisiones. No, no, pero bajaré, aunque sea un ratito, bajaré, bajaré, bajaré, bajaré. Bueno, aquí Sergio eh, está emocionado de, de verte de, verte de, de nuevo. Y va también por ahí, así que. Muy bien, Eva, pues ya has visto aquí la que hemos montado, ¿eh? desde entonces. ¿eh? Sí, sí, os sigo cuando puedo, sigo, sí, sí, me encanta. Y anoche fue, hasta por dentro. Anoche, que... todavía no he visto yo el periscopio de anoche. Eh. Anoche, menuda encerrona me montaste y aquí, yo no sé cómo caí, claro... Ya, ya. Te tengo, una foto, te tengo que enseñar una foto de una que, a, que le gustaba. Ya te, ya te enseñaré. Madre mía, aquí la encerrona que me hicieron anoche de, para buscarme novia. Aquí me, me vi entre un grupo de, de mujeres con el micrófono en la mano, con la cámara apuntando, el foco en mi cara. Y la gente ahí haciendo comentarios y yo sin saberlo, lo que estáis poniendo y sacándome los colores. Bueno, yo... yo es que te que buscar novia, Cecilio, ya te lo he dicho. Yo llevo a tener novia, yo insisto, yo, yo llevo a tener novia y yo creo que que no puedo retransmitir. Si, he tenido retransmisiones de más de tres horas. ¿Qué novia aguanta Oye, pues una que te quiera. Madre mía, eso es... Tiene que querer tener paciencia. no Y que te quiera, o si no, no hay nada que hacer. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Es así? Muy complicado. Bueno, tú, una que te realmente te quiera y te quiera seguir contigo, tiene que ser... Que aguante las 3, las 4, las 5, las seis horas. Si eso, si realmente quiere estar contigo, si no, adiós y muy buena. Bueno, pues Qué bueno ahora, ¿no? No había visto yo lo de, la, lo de las cintas esas. Ah, sí, ahora, hay sí. otra... ahora hay otra escenografía. Han puesto ahí las la cintas, pero lo, la policía está, pero aparte. Acompáñanos. A ver. Saludos, Concha, Toñi. Qué guay, ¿no? Por pero aquí pues parece que no hay policías. Parece que no hay y parece que se han ido. Ah, no, están en el otro lado, pero los furgones. Ah, sí. sí, pero los furgones habitualmente están en los laterales. Pero bueno, ya a esta hora se han ido. Ah, muy bien, me gusta en, en esta ocasión han puesto la, la cinta con el texto hacia adentro. No, no sabemos lo que pone. No, no, no. <ríe> Bueno, que la escenografía es muy diferente a cuando estaba el delegado del gobierno. ¿Cuántos, dice? Ya, no? De policía, dime. Cómprale, cómprale. Sí lo, la, cómprale. Sí lo, a ver, mira, Mi hermano no ha parado de comer. En toda la en toda la emisión de Radio Vía estaba pa, pa, pasando de un lado a otro, porque es muy ordenado, y lo tira todo en la, en la, en la papelera. Se te va a manchar ahí. Y estaba pasando de un lado a otro, le daba un bocad y yo iba y tiraba, por supuesto, no, a la papelera. No, Tarrina, mejor. El, el turrón, turrón, a mí me turrón le encanta. El turrón, mira, el turrón como a turrón le encanta. Lo que quiera, si sí, Es muy goloso, le gusta de todo. Madre mía. ¿Cuánto ha engordado hermano? En nada. Ninguno de los dos. Hemos subido y bajado de peso, pero más o menos nos mantenemos. Bueno, Eva, pues eso, que ya has visto que ha cambiado esto mucho, ¿eh? Desde que tú venías por aquí. Sí, sí, la verdad es que se ha cambiado. Eso sí, hay más muros. Sí, eso sí lo sé. Eso sí lo sé, que había más muros. Sí, sí. Esto de que nos quiten la policía, pero que haya más muros es como si te roban y... a base de besos. No, no, eh, igualmente roban. Entonces... Claro. Que sí, que sí. Ahí vale entrar la risica, pero es que es así. Sí, sí, escucha. A ver, que te eh. roben base de hostia o a base de, de besos, si te siguen robando. Ya, ya, ya no, pero ahora ya no ponen multas ¿no? Ya no. Bueno, pero, pero siguen poniendo aquí sus su muros, sus cosas, ¿eh? La pasarela sigue estando ahí, vamos a ver lo que dura. Vamos a ver lo que dura la, la pasarela, que. que ya son ya 280 días, ¿eh? Estando aquí de protestas continuadas por el muro que está partiendo la ciudad. 280 días, más de nueve meses seguidos. Pues mi hermana Nuria, la pobre está, está enferma, pero vamos, ¿sí? porque le sacaron una muela y, y está con unos dolores y ahora está de baja por un mes. Saludo a, a Nuria. Sí, están, eh, con unos dolores y le damos en el oído y tal. Voy, dale. <risa> y, y le... Y has además toma mucho, muchas pastillas y mucho tal, y está de, baja, está de baja. Pues. Eva que no baja y Nuria que está de baja. Esto, pues, no que se cuide. ¿eh? También un, de, un descanso, aunque sea forzado a veces puede venir bien. ¿eh? Aunque sea a base de, de, de, de ese mal. juicio, la de juicio le sacan mañana, pero está. Además, yo, yo creo que como no, no sale de casa y yo como sigue así, entra una depresión. Es que, te digo, es que la ha venido de golpe. Es que eso es de lo peor. ¿eh? Es eso... Sí, es que la ha venido un dolor muy fuerte. Es, dice que es como, se le pasa al oído, se le pasa al oído y luego a la, la zona de aquí le han quitado le quitaron la muela, el, le han injertado un hueso ahí que no estaba. Te dan ganas de, de, de darte golpes sí, sí, sí, con, con la pared a ver si te revienta la cabeza. Y, es de lo peor, ¿eh? Sí, si se fue a trabajar, eh, la donde, bueno, donde trabaja la jueza, la trajo a, a casa de mi madre, está, está, además se ha quedado así, pues como tampoco puede comer, por la mandíbula y tal, está fatal, está fatal, fatal, fatal. Pues una razón, Uriah, que... Total. Porque eso... Y la que decía, ay, yo quiero ir a las vías, pero es que no puedo, es que no está no sé qué, y se basa de casa de, de mi casa, bueno, de su casa a casa de mi madre, y luego otra vez a su casa, así está. Porque no... ...no puede estar mucho tiempo porque le, le duele... ...le han dicho que de, de cuatro a seis meses... cuando ...hasta que el hueso no se regenere... ...va a tener ahí unos dolores... ...y pregunta, está, está drogada... Pregunta aquí Carmen si tu hermana no mejora... Eh, ay Carmen... ...Carmen, pues, pues va a rato, a rato va... Eh, ...hoy la pasanoche, bueno... ...se toma el satín, satín para dormir... Le, ...se toma, bueno, se toma de todo para, para dormir... Eh, está tomando un montón de pastillas y, y va a rato, va a rato, al rato Ahí, va. Ahí, no por desearle que se mejore, se va a mejorar antes, pero en cualquier caso se lo deseamos, porque es que eso es una cosa sí, sí. que es terrible, ¿eh? Tiempo, eso... para, es que lleva muchísimo tiempo ya, lleva menos dos meses. Y... ¿Dos meses? Con dolores mucho, bueno, los dolores lleva ya mucho tiempo, pero ahora más fuerte, dos meses para acá. Carmen también dice que está, que está malica, que, que sí, tiene sí, ganas de... Carmen también está, la operaron, de quitaron una cosa tal, y tal, y luego ahora tiene la tensión un poco también alta, parece ser. Y, está... y pues estamos de menos, ¿eh? a, a ver si, si venís para acá. Pero bueno, así que bueno, me voy a ir porque estos fríos se me, me han ido, me han dejado sola. Pues venga, yo también me iré en un ratico. Bueno, Cecilio... A ver si nos vemos, no sé si mañana a un ratito, y si no, durante esta semana sí si vengo. Aunque sea un ratito, que por lo menos salir del agujero de la habitación. Sí, sí. A ver si ahora que vamos a conseguir que no haya muros, te quedas tú con los muros de tu casa. Coño, sí. Ah, hasta el 9 de septiembre, yo día hasta el 9 de septiembre. Ya que me voy a ir de vacaciones y ahora no me, ni me voy de vacaciones, así que me han quedado como yo digo. Pero bueno, ya lo que salga ha salido, tampoco me voy a matar. Pues nada. Sí, seis meses en una posición no puede estudiar en una oposición, hay gente que lleva años estudiando oposiciones. Y yo en seis meses me metí en enero. ¿Tiene, tiene mérito yo, particularmente? ¿no? Pues sí, pero bueno. Bueno Cecilio, bueno, no me sigo. Bueno. A cuidarse, a estudiarse y sí, a aprobarse. No sí. <ríe> eh, te digo, eso. Venga, la foto. Venga. Hasta luego. Pues se nos va Nuria, aquí ahora viene también Carmen. Pablo hace aquí, pues ya sabéis, pues esta gran familia que, que estamos aquí en las vías ¿eh? se nos va a Lobia Kingo con la música a otra parte, full, ¿eh? full, esto qué. Bueno, oye, full, bájate todos los programas antes de que nos cierren el programa, ¿eh? No, ahora lo mismo es lo, lo primerico que hago cuando yo llegue. Creo, yo creo que va, yo, yo creo que se está convirtiendo en el espacio de, de, de libertad mayor que hay en España, porque no, lo que está pasando en las vías. ...habrá que pensarlo con calma... ...porque es que... ...el, el foco cultural que, que en las vías... ...es increíble, esto es imparable... ...por esto no... ...por esto vamos a ganar la batalla... ...porque no somos dos Mindundi, ...somos gente que está nueve meses... ...haciendo una lucha en serio... ...cada uno lo que sabe hacer... ...a mí me ha tocado la fase idiota... ...pero qué vamos a hacer... ...la fase transgresora, ¿no?... ...que a veces... ...idiota, vamos a dejarla ahí... ¿no? Sin, ...sin paños calientes... Pero bueno, mi vocación es ser idiota, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser transgresor aunque a veces también duela. Sí, yo Cuando, cuando, cuando me, me dicen los catalanes a mí me duele, ¿eh? pero pero bueno, como si dijera los murcianos. Pero yo lo acepto porque forma parte de la transgresión que, que también tenemos que, que vivir en algún momento. Sí, bueno, todos tenemos estereotipos. Yo ahora he usado los estereotipos de los murcianos. Para reírse de otro, entre comillas, tienes que empezar riéndote de ti, si no, no tienes credibilidad, si no todo parece un insulto. Si empiezas riéndote de ti, todo es cariñoso. Eso es lo que. Catalanes, porque todos tenemos un estereotipo, tampoco vamos a ser susceptibles. Lo que dijiste la semana fue así. A mí me lo contó una persona en Cataluña que es muy estudiosa de los orígenes de las costumbres catalanas, de que el pantumaca lo crearon los migrantes murcianos que trabajaban en el metro. Así fue, soterrando, eh, qué sí, curioso. Todo, la mur todo Murcia, la cultura murciana empezó soterrando algo. <risa> vamos genial. crea un monstruo, un monstruo, eh. <risa> Venga, hasta luego, full. Madre mía, vamos a ver. Pff, ¿Qué hacemos? ¿Eh? mira, está manchando ahí el, el, el, el helado, Jesús. Madre mía. No para, eh. Pero bueno, oye, que coma. Que coma. Bueno. ¿Qué? Mira. Sí, se está. Sí, se está pringando ahí al máximo, pero bueno, oye. ¿Qué se le va a hacer? Pues ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Mira, mira, mira. Con todo lo que ha comido, con todo lo que ha comido ya. Mira, mira, espera, espérate. Vamos a ver. ¿Tienes un pañuelo por ahí? Sí, pero no, pero esa servilleta está ahí. No tengo, pero le pido al boli. Ah. Está pringado, el, el Está ahí pringado, ahí. Que eso. Susico, susico. ¡Hala! Ah, Mira, me he pringado yo. Turrón. Sí. Buah, yo me tomaba otro lado de turrón. Que lo más que. Eh, que fíjate que. Si dicen que no, que no me chupo el dedo, pues mira, pues sí. Porque sabe a turrón. Sabe a turrón. Bueno, bueno. Pues. Son ya prácticamente las 11 en punto. En la plaza del soterramiento en Murcia, 280 días consecutivos de protesta. Ahí tenemos la placa democrática que ha puesto la gente en este cruce de calles. Plaza del Soterramiento. La gente lo ha decidido así, que esto se llame Plaza del Soterramiento. Y ahí lleva la placa puesta ya meses. Plaza del Soterramiento. Lo podéis encontrar en Facebook, en Google, porque esto ya va a quedar así. La gente quiere que esto sea la Plaza del Soterramiento. Pues esto es la Plaza del Soterramiento. Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a continuar ya mañana. Nos vamos a despedir. Con, bueno, mañana toma posesión el delegado del Gobierno. Sí, sí, estoy con la cámara ahí enfocando a mi hermano comiendo helado. ¿Ah? <ríe> Dani le pide helado a mi hermano y dice que no, que es suyo. Pero mi hermano también es generoso, ¿eh? Si se lo pide... Es eh, capaz de, si tiene uno euro en el bolsillo Lo saca del bolsillo y te lo da para que te tome el lado ¿eh? Sí, sí, totalmente Bueno, pues la gente se nos despide Y... Nosotros también, ¿eh? Mañana más, sí, sí Hermano eh, Generoso también No sé si más goloso que generoso No, no, sí, más goloso que generoso, que ¿eh, poñete Lo que pasa es que es muy goloso, ¿sabes? Entonces, a ser tan goloso, pues el nivel de generosidad También queda muy alto, ojo Atención bueno, pues nos vamos a despedir. Sí, ahora le damos unos petons. Y una abrazada. Y aquí tenemos al Consejo de Ministra ahí, como cada noche. Bueno. Eh, voy a acostar enseguida. Sí, pero hazme un favor. Agárrame el cartel de Rayovía, me lo pone arriba. Mira. Aquí. Así. ¿Eh? Y nos despedimos con esta imagen. ¿Eh? ¿Quieres que te saque? No, no, no. Bueno, Juani no sale. Vale. Bien. La mano esa es de Juani. ¿Eh? Esa mano... Porque a estas horas, Juaní, nos echa una mano. ¿Eh? Bueno, pues muchos perdón, mira, aquí te están enviando muchos corazones, Juaní... muchos besicos... Pues familia, otra noche más, ¿eh? 280 noches. Maribel, mi, Adaxi, Toñi, Manuel, Teresa, Sergio, Antonio, Nuria, José Antonio. ...Pos Antonio, nos han enviado un mensaje... ...tremendo mensaje... ...a, a ver si tiene respuesta... ...ese mensaje... ...conviene escucharlo de nuevo la próxima semana, ¿eh? y, lo, ...y lo vamos a escuchar... Fuen Santa Ginés y tantísimas personas que luego... ...que habéis pasado por aquí y que lo veis también después, ¿eh? ...Murcia no se parte, Murcia se comparte... ...podéis escuchar el, ...la grabación... ...del el directo durante el tiempo que queráis en el Spreaker... ...y muy pronto también con, con una... Aplicación propia, ¿eh? En Android. Esto es increíble. Pues hasta mañana, fins de ma, una abrazada. Adiós.